Hola, estamos de regreso con otro capítulo más de Al 100 y hoy como siempre vamos a salir al campus a preguntarle a los estudiantes que completen la siguiente frase. Antes que termine el semestre, ¿me gustaría? Y la producción me ha retado a que sea la primera en contestar esta pregunta y yo respondería que terminar cada uno de mis proyectos finales para poder graduar. Ahora acompáñenme a ver cuáles son las respuestas de los estudiantes. Esto es... Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Esto es. Dal 100. Me encuentro con Sara. Sara, la pregunta de esta semana es que completes la siguiente frase. Antes que termine el semestre, me gustaría. Terminar de desarrollar una disciplina y una vida. Me encuentro aquí con. Ashley. Ana. Chicas. Quiero que completen la siguiente frase. Antes que termine el semestre, ¿quieren? Ah, ya se terminó mi semestre. ¿Qué? ¿Y eso? Sí, estoy en rotaciones. Muy bien, te vamos a cambiar la frase. Antes que terminen tus rotaciones, ¿quieres? Ah, ayudar a las personas. Terminar mis materias, todas bien. Daniel, ¿qué estudias y en qué semestre vas? A ah, teología en cuarto semestre. La pregunta de esta semana es la siguiente, que completes la siguiente frase. Antes que termine el semestre, ¿me gustaría? Me gustaría salvar todas las materias. Estoy aquí con Merari. Merari, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Eh, estudio arquitectura y estoy en cuarto semestre. Muy bien. Hoy queremos que completes la siguiente frase. ¿Estás lista? Sí. Arre, arre, sí. Bueno, antes que termine el semestre, ¿quiero? Dormir. No, no, no, no, no, no, no. <risa> No, no, no. Mirá, ya Ya, ya, mira, está la luz roja ¿eh? No se va a grabar esto. Solo vas a decir una palabra es Sí que Estoy intentando igual, no estoy, estoy tratando de decir algo que sea coherente, que sea al punto Bueno, me encuentro aquí con Irán Peñuelas Nicole Rivera Chicos, hoy la pregunta es que completen la siguiente frase Antes que termine el semestre, quiero Pasar todas mis materias Muy bien, ¿y tú? Pasar clínica. Bueno, me encuentro aquí con... Eric. Eric, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Eh, estudio medicina, voy en cuarto semestre. Eric, la pregunta de esta semana es que completes la siguiente frase. Antes que termine el semestre, quiero... Sacarse en un examen. ¿De qué materia? De patología. ¿Y cómo te sientes? ¿Crees que vas bien? ¿Crees que sí lo puedes lograr? Pues yo creo que voy bien. Eh, eh, el miércoles tenemos un examen y pues estoy estudiando muy duro, así que espero que mmm, vaya bien. Y para pues, acercarse a, ese, a esa meta. Y esto fue todo por el capítulo de hoy. Déjanos ahí en los comentarios qué quieres lograr tú antes de terminar este semestre. Y no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como UMTV, en Facebook, YouTube y en Instagram. Yo soy Cosetías y esto fue Al 100. Esto fue... ¡Al 100!